Hola a todos, eh, yo me llamo Martín Tonalmeyos y bueno les voy a compartir un texto que escribí acerca de las discriminaciones de los conocimientos originarios en las univers universidades estatales. Y bueno, pues también estoy muy contento de que me hayan invitado a esta mesa eh, para compartir este, pues la palabra y el trabajo que hacemos con eh, pues personas que admiro, como Herminio, como Andrea y otros colegas que ya, me, que ya pasaron y que faltan por pasar a exponer sus trabajos. Comienzo. Discriminaciones de los conocimientos originarios en las universidades estatales. Acceder a la educación superior para los jóvenes provenientes de un pueblo originario sigue siendo un sueño inalcanzable. Las condiciones económicas, las formas en cómo se imparte la educación en México aún no los favorecen. No es así en todos los casos. Muchos son hijos de maestros bilingües, padres profesionistas o comerciantes y ellos sí son apoyados para seguir con sus estudios. Son contados los jóvenes quienes tienen acceso a la educación superior y vienen de padres campesinos, albañiles, artesanos, otros. De estos pocos, muchos sí llegan a terminar sus estudios, otros los abandonan a medio camino. Llegar a estudiar una educación superior se torna difícil para cualquier estudiante, más si este viene de una comunidad con carencias económicas, y donde el español no es la primera lengua sino la segunda. En México no existe universidad alguna donde el estudiante de un pueblo originario le sea instruido en su formación académica desde su propia lengua y con los conocimientos cercanos a los cuales tiene acceso. Para muchos llegar a la universidad significa abandonar todo de la comunidad para poder integrarse a un nuevo espacio de conocimiento en donde el saber de uno no tiene cabida ni importancia. La lingüista Yasna Aguilar Gil comenta que el bajo rendimiento de un estudiante de casi todos los niveles escolares no tiene que ver con que sea indígena, sino que es por la incapacidad del Estado de proveer educación utilizando el idioma de estos jóvenes eh, y los recursos propios eh, para acceder a la educación eh, para ello se necesitaría a profesores preparados en estos idiomas y con conocimientos de la comunidad. La universidad es un mundo distinto y alejado de la vida cotidiana de estos jóvenes donde el respeto, las formas de convivencia, los conocimientos acerca del universo, son abordados desde una perspectiva muy distinta a lo instruido en la comunidad por los padres, abuelos o personas guías, sabios, curanderos, comisarios, eh, otros eh, conocedores de las comunidades. Para estudiar se necesita tener mucha voluntad y fuerza para acoplarse a un nuevo mundo urbano o semiurbano. Porque hay que decirlo, las universidades están ubicadas en las ciudades y jamás en un pueblo. Ello implica aprender a convivir con el ruido de las máquinas, a no saludar a cualquier persona en la calle, a caminar sobre las banquetas y más. También se necesita tener muy presente un español adecuado y de entendimiento casi total para poder estar en una universidad. Pues los profesores universitarios monolingües en español están instruidos por default que la competencia lingüística debe de ser muy bueno y no un problema eh, porque a esa edad y con ese grado de escolaridad debe de haber un gran dominio de la lengua española en el habla y en el escrito. Si el estudiante llega sin este dominio, como a muchos quienes hemos pasado por esta cruz, no es culpa del maestro de la universidad ni del estado. Pareciera que los problemas de esta envergadura siempre son provocados por aquellas personas como nosotros, mal llamados indígenas y no por el estado, no por la universidad y no por los profesores monolingües en español. Algunos de estos profesores no tienen ni la más mínima sensibilidad hacia estas personas y los reprueban si no gozan de un buen español. Este solo es el inicio de tantos problemas por el, por el que pasará el estudiante porque falta el trato que recibirá de la sociedad fuera de la escuela y esto solo lo puede, lo puede llevar a dos caminos. E inciso A, el positivo es que el estudiante se acople rápidamente y lejos de avergonzarse por ser de un pueblo, por hablar una lengua, refuerce esa identidad, esos conocimientos y termine conociéndose a sí mismo. Porque cuando uno se mete a, a, a estudiar, a leer de las comunidades de su pueblo y a reforzar la lengua, se llega a conocer a uno mismo. B. El negativo. El negativo lo, lo orillará a mostrar su ser interior y exterior débiles y termine escondiendo la lengua de su pueblo, su forma de ser distinto y más. Este último es muy cruel porque cuando sucede se pierde a un integrante de una comunidad hablante, se pierde parte de la cultura y a partir de este ser preparado, si es que termina los estudios, todos sus descendientes serán monolingües y no solo eso, lejos de amar sus orígenes, huirán de ellos. Eh, descendientes me refiero a hijos, a nietos que después este, nacerán y bueno, ya no tendrán esta lengua ni esta riqueza cultural la, eh, que tuvieron sus padres. Aquí es en realidad donde comienza la otra vida de estos pueblos porque estos jóvenes preparados se alejan para siempre de su lugar de origen justificándose que allá morirían de hambre y sus estudios los orían a trabajar en los espacios urbanos. Al pueblo de sus padres solo irán a las fiestas patronales, si es que van, o por algo urgente como la, la salud de sus padres o al recibir una herencia de algún terreno. Parece increíble esto que cuento, pero ha sucedido y sigue sucediendo en la mayoría de las comunidades donde se habla una lengua. Esto disminuye el número de hablantes día a día. Por esa razón, en el censo del, eh, del INEGI 2020, Instituto Nacional de Geografía este, 2020, somos solo 6.1% de la población total. Cuando hace 10 años, éramos el 6.5%. Este 4% de reducción se puede traducir en miles y miles de personas que han abandonado la lengua como puente de diálogo y estos pueden vivir en las comunidades o en las ciudades pero ya no quieren hablar la lengua. Aún así, pareciera que estudiar es una opción sólida para salir adelante, ayudar a la familia, fortalecer la lengua, la cultura, la identidad y más pero en realidad sigue siendo un espacio de castellanización y un lugar en donde nuestros conocimientos no entran como parte de una educación formal. Si es que llegan a entrar, es como parte de una educación informal. ¿Cuáles son estos conocimientos? Pienso que todos, comenzando por aprender la lengua oral y escrita. En este rubro quizá hay un poco de avance porque en muchas universidades mexicanas si no es que más extranjeras, se han comenzado a enseñar estos idiomas hablados en México. Sin embargo, solo se limitan a enseñar la gramática y la parte oral, no tomando en cuenta aspectos como la historia, el pensamiento filosófico, el conocimiento que se tiene hacia la naturaleza y más. Aspecto que cualquier universidad estatal de México debería de tomar como columna vertebral, vertebral dentro de sus ejes curriculares. Sin embargo, ahí no entra porque no son considerados como conocimientos universales y, de, y lejos de integrarlos, son discriminados. Falta pues una mesa de diálogo donde los sabios de las comunidades, los académicos de estos lugares y los que laboran dentro de las universidades, gestores de conocimiento, se puedan sentar e intercambiar ideas para el fortalecimiento de la nueva ciencia sin afán de hacer menos a los otros. Se podría comenzar enseñando la lengua por gente capacitada, donde ésta sea un instrumento de conocimiento para todas las universidades, porque en los lugares donde ya se enseña la lengua, es tomado como una materia extracurricular o una optativa, y no como parte de un eje curricular, por supuesto, es un gran logro porque la gran mayoría de estas instituciones estatales no lo han pensado siquiera y menosprecian estos otros espacios de conocimiento. Si vamos a los datos reales, encontraríamos que el número de egresados sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Podríamos tomar el caso de la UNAM. Eh, Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios en todo el país, quien ha tenido un gran éxito con su programa optativa de México Nación Multicultural, creado en el año 2004 para, para ayudar al estudiante indígena en su formación académica y en donde los intelectuales mal llamados indígenas, nahuas, Tunsabi, Mayas, Tunacú, etcétera, son quienes imparten los cursos. Veremos que en 17 años de este programa, solo se han formado 974 estudiantes provenientes de algún pueblo originario. Según los datos que ellos mismos arrojan, 970 son de licenciatura y bachillerato y solamente 4 de posgrado. Entonces, en estos largos años, ni siquiera se han formado mil personas de origen indígena. Sin embargo, se está trabajando mientras que otras universidades no han comenzado y sus profesores Discriminan a estos jóvenes orillándolos a la decepción escolar y cultural. Si de la UNAM saltamos a las universidades interculturales creadas a partir del 2003, un año antes que el programa de la UNAM, donde se supone que el estudiante debería de formarse desde su lengua y con los conocimientos de las comunidades junto con los conocimientos científicos establecidos por default eh, en todos los espacios de adquisición de conocimiento, encontraríamos varios defectos porque no sucede como se cuenta en los resultados o en los informes que dan las autoridades de estas instituciones. En las inter interculturales, más del 90% del profesorado son monolingües en español. Muchos de ellos no tienen ni la más mínima idea de qué es la interculturalidad. A pesar de sus grados académicos, postdoctores, doctores, maestros, llegan ahí buscando un trabajo y cuando se los dan terminan impartiendo sus clases como se imparte en cualquier otra universidad del estado y en la lengua española. Los únicos quienes sí conocen el medio intercultural y enseñan algunos aspectos de estas comunidades son los profesores de lengua. Por desgracia la mayoría terminan dando sus clases en español para aprender las lenguas de las comunidades hablantes en donde están ubicadas estas universidades porque todas estas universidades interculturales están ubicados en una comunidad eh, un poco grande. Y no es todo. Eh, muchos de estos profesores son maestros de primaria, primaria quienes laboran en estos espacios educativos. Y no cuentan con la formación necesaria para dar clases en una universidad. Mejor dicho, los directivos no se preocupan en actualizar, en actualizar a estos profesores por el bien de sus instituciones. Tampoco a los otros quienes desconocen la interculturalidad. De estos quienes hablaba que tienen doctorados o maestros en, algún, en alguna rama de la ciencia. ¿no? Los rectores tampoco saben cómo funcionan estas instituciones o cómo deberían de funcionar porque la mayoría no son de las comunidades, sino que son citadinos y no llegan ahí por, un, por ser académicos sobresalientes o por ser eh, grandes estudiosos de alguna de estas culturas, en realidad llegan a ser rectores por un puesto político ganado o impuesto por algún partido político. Bueno, sabemos que los rectores son la máxima autoridad dentro de una universidad. Y hay más. En estas universidades, por decreto, debe de haber un sabio de la comunidad quien tiene que platicar con los estudiantes para orientarlos hacia otros espacios de conocimiento, o sea, los nuestros. Pero esto nunca sucede porque al sabio termina dando clases de la lengua que habla como otro profesor más, contratado para impartir las clases de lengua originaria. Al estudiante, en vez de ser formado con sus propios conocimientos para beneficio de su comunidad, termina siendo castellanizado o agringado, depende de dónde estudie. Esto es solo el principio de la negación de la escuela y de los conocimientos de nuestros pueblos porque hay otros candados que intervienen y cierran los caminos para la formación de estudiantes y para el acceso a nuestros propios conocimientos. En la era actual no hay ninguna universidad en donde uno pueda desarrollarse o, eh, o estudiar desde una lengua, con una lengua distinta al español, cuando en México existen 68 lenguas originarias, 69 con el español español 11 familias lingüísticas y 364 variantes dialectales. Entonces, ¿qué falta por hacer? Pienso que muchísimas cosas que están en las manos del Estado, como el respetar nuestros derechos humanos, pero muchísimas otras más puestos en las manos de las comunidades hablantes o aquellas que se identifican como pueblos originarios, aún de haber perdido la lengua. Sin dejar de mencionar que las comunidades hablantes tienen como referente de resistencia del conocimiento y defensa del territorio a la lengua que hablan. O sea que la lengua es el, el, la, la, raíz, la raíz primaria de, de, para, usar, para hacer la defensa del territorio, del conocimiento, de la educación propia, etc. Aún así lo enseñan. Aunque, este, aunque esto origine la discriminación hacia estos pueblos y hacia la gente que en él habita, o sea, nosotros. Entonces pienso que falta mucho por trabajar estos aspectos y de dialogar y de discutir cómo estamos en la educación en México. Sin embargo, ya se ha comenzado. Y pues muchas personas que hablamos una lengua también estamos estudiando y estamos dialogando con la gente de nuestros pueblos y con los niños que nos, que nos siguen para pues eh, de repente enderezar, enderezar este camino. Eh, muchas gracias.